también deporte. El Cali Umar tiene un minutos continuamos en Almería ciudad con el Patronato Municipal de Deportes y voy a saludar a continuación a Gustavo Estanis y a Gustavo muy buenas. Hola José Luis, buenas tardes. Pues supongo que haciendo deporte, ¿no? Eso no hay ni que preguntarlo. Bueno, sí, en estos días sí. estamos medio parados, pero sí, hemos empezado con mucha energía y disfrutando de este nuevo año que le tenemos mucha fe de, para que mejoren todos los aspectos. ¿Mm? Pues año importante porque eh, comienza ese curso online de expertos en Big Tenis que hablamos en su día cuando prácticamente era un proyecto que ya empezaba un poco a asomar la cabeza, pero que en este mes de enero ya se materializa, ¿no? Sí, ya está funcionando. La verdad que eh, todas las personas que lo están haciendo están muy contentas. Eh, vamos a seguir haciendo este tipo de ofertas. Eh, el, el hecho de hacerlo de manera online favorece mucho y más en esta época eh, donde mucha gente no puede eh, acceder a otro tipo de formaciones, pero sí puede formarse eh, en este formato, ¿no? que se está haciendo más generalizado. De, de Almería al mundo, ¿no? Como bien estás comentando, sí. ¿dónde, de, de dónde se han sentido interesados por, por el curso. Gustavo. Bueno, interesa y de, de muchas partes de Sudamérica este curso está siendo lanzado ahora en un, en una fase beta que es mucho más accesible para todos y a su vez está rearmando y bueno y con el feedback de las personas vamos a crear en breve, el próximo que va a ser un curso ya mucho más completo y mucho más armado. El contenido de este es espectacular también, solo que el formato lo estamos eh, trabajando continuamente con las personas que ya están haciendo el curso. La verdad que es muy, muy interesante. Recuerdo cuando me presentaste un poquito el, el proyecto, Gustavo, que me comentabas que además pues, eh, no iba, entre comillas, a, a cualquier tipo de alumno, sino a gente pues, realmente interesada en, en esta modalidad deportiva y en desarrollarla. ¿no? Sí, eh, lo que se busca, lo que estoy buscando y lo que estamos buscando, todos los que trabajamos con este deporte es el compromiso de las personas. Eh, para poder. Es un deporte poco conocido. Aquí en Almería tenemos la ventaja de que lo hemos, estar, lo hemos estado trabajando durante mucho tiempo y por lo tanto eh, es mucho más conocido y tenemos varios clubes y varios lugares donde ya se juega. Pero igualmente no lo conoce mucha gente y es un deporte encantador. España está eh, muy bien posicionada a nivel mundial con jugadores. La Federación Española y la Federación Andaluza están trabajando cada vez más y apostando más por el deporte. Así que nosotros nos sumamos a eso y, y bueno y nos trasladamos al resto del mundo. ¿no? Hay lugares donde mucha gente del interior de, las, de distintos países eh, por ejemplo, de Argentina, ya sea la capital o de, la, o de Córdoba en Argentina, o gente también de aquí de Madrid, de Valencia, eh, tenemos eh, también alumnos de Brasil que no están en la playa específicamente, sino que están en el interior, y bueno, eso favorece, esta formación favorece eso, ¿no? llegar a todas esas personas, ¿no? enseñanza telemática no se está ofreciendo muchas posibilidades, pero lo que yo supongo que se estará preguntando mucha gente ¿no? en su casa, Gustavo, sí. eh, ¿cómo se comprimen los contenidos para de manera online, un deporte, pues, que es de estar en la playa, de, de estar con la, con la raqueta? Eh, pues, ¿Cómo se puede esa enseñanza trasladarla a la pantalla del ordenador? Bueno, lo estamos haciendo con vídeos. Eh, vídeos donde se explica contexto en off y con imágenes, cuáles son los movimientos a ejecutar, cómo se analiza, cómo se define un golpe, eh, cómo se analiza el golpe, cómo se puede enseñar y bueno, el alumnado tiene luego eh, algún, tiene obligaciones que es eh, rendir unos exámenes para que en realidad este curso sirva para algo, no, no, no vale la pena entregar un material que luego no, no sea posible de, de poder medir, a ver hasta dónde esta persona lo ha aprendido. Entonces, bueno, eh, tiene, tiene esa, esa esos exámenes, pero bueno, que está siendo muy bien recibido. Hemos grabado aquí en Almería con jugadores de, de aquí de la región y, bueno, y yo mismo también he estado haciendo mi, mi demostración de golpes y este tipo de cosas y sí. la verdad que... Eh, ha salido una cosa muy linda y la estamos, le estamos dando forma todavía. Eh, bueno, cuéntame, más allá de este curso, ¿qué planes tenemos para el 2021? Es verdad que hoy estamos pues, todos un poquito con la moral baja, ¿no? Después de poder conocer eso, esos datos del COVID, que la verdad es que son tremendos, ¿no? Para, para la provincia, pero, pero bueno, por intentando ser optimistas, ¿qué crees que vamos a poder hacer con, con el Tate Playa y también con el Padre, ¿no? Que es sí. otro, la, la otra modalidad deportiva con la que venís trabajando también. Bueno, en principio, eh, tanto con el pádel como con el tenis playa y por lo que he hablado con el ayuntamiento, va a ser posible que hagamos los Juegos Deportivos Municipales eh, y con el tenis playa como mínimo vamos a organizar, como mínimo digo porque se van a hacer otras cosas, pero bueno, eh, organizar el campeonato regional, con el objetivo de que en el próximo Campeonato de España tengamos representantes de todas las categorías en, en, este, en, este, en esta cita importante que es el Campeonato Nacional de España, ¿no? de tenis playa. Eh, seguimos con la escuela municipal, tanto de tenis playa como de pádel, eh, bastante tranquila, relajada, pero bueno, eh, el entusiasmo no se pierde. La verdad que el año pasado ha sido un año... Complicado para los clubes, más que nada porque muchas actividades de las que hacíamos eran actividades con gente, ¿no? A ver, muchas no, casi todas. Claro. Y al haberse mermado, la verdad que se ha sentido mucho esa falta de, de, de trabajo y, bueno, la estamos recuperando por otros, por otros canales, ¿no? Dentro de las posibilidades. Bueno, y te para terminar por esas instalaciones la en el Tollo como marcha. Muy bien. Sí, bueno, nosotros aquí la verdad que eh, la instalación está muy bien cimentada, eh, no tenemos ningún tipo de problema. Eh, tanto la pista de padre como la de Beach, beach Tenis están están muy bien eh, nuevas y sí llueve y se moja y todo esto, pero tanto la arena con una buena rastrillada y la pista de padel secándola bueno, con el mismo sol, están en excelentes condiciones. Claro. a ver si mejora la situación sanitaria, ¿no? Porque parece, Gustavo, casi paradójico que unas instalaciones que veníamos demandando desde hace tiempo, que, que eran un anhelo que, que, que había ahí, eh, pues hayan aparecido y... justamente cuando más restricciones hay para hacer deporte. ¿no? Sí, sí, no las podemos usar en su totalidad. Pero bueno, eh, ya sabes cómo es, José Luis, la vida sigue y, y nosotros juntos. Eh, claro que sí. Continuando. Claro, ¿no? Seguro que muy pronto las vamos a poder usar bueno, pues, eh, como, como habíamos pensado. Sí, ¿no? yo te espero, que, te, digamos, te espero. Te espero así para jugar también. Claro que sí, además me estoy poniendo en forma, me gusta Eso me, me gusta. Con los, los, los, los espíritus <ríe> Navidad yo todo lo contrario, he estado entrenando fuerte. Aunque ah, bueno. Que a veces está más cerca de ¿eh? mi aparición por ahí, por, por las pistas que estoy. Qué bueno, mira, tengo palas, tengo todo para para que puedas venir a jugar cuando quieras. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Gustavo, que vaya vale muy bien. ¿eh? Otro para ti, José Luis, gracias. Aquí lo tengo. Bueno, Radio Mar Calmería. Hasta luego, un abrazo para todos.